Cuéntanos cómo te llamas, Jorge. Jorge, muy bien. Jorge, ¿de qué comuna eres? De Puerto. Jorge, ¿nos autoriza a hacer público tu, tu testimonio el que te grabemos ahora? Sí, sí, correcto, sí. Muy bien. Cuéntanos, Cuéntanos, por favor, Jorge, ¿cuándo fue la segunda experiencia? ¿Cómo pasó? Cuéntanos la historia. La segunda experiencia fue en el año 88. Recuerdo muy bien que era en enero del año 88. Nosotros participamos como niños, esa vez tenía 16, 17 años, participábamos en Colonia, por intermedio de la iglesia católica, nos juntamos. En, y la iglesia en esa época recibió unas cabañas que eran de los obreros, se la arreglaron a la iglesia, entonces la iglesia para sacar provecho, qué sé yo, y para.. Nosotros por el hecho de vivir en una población, un barrio marginal, por decirlo, no teníamos la posibilidad de, de salir de vacaciones. Muchos de nosotros tampoco conocíamos lo que era la playa. En esa época la situación estaba difícil en el país. Entonces la iglesia hacía eso, cosa muy buena por lo demás, y nos llevaron a un paseo, a farellones, a estas cabañas, por tres días, y de acá de Puente Alto salieron dos buses que en esa época le decían los chapulines que eran rojos y tenían su techo amarillo eran unos Mercedes Benz entonces nos fuimos en los buses y los buses fueron tomando gente de cada capilla y desconocíamos mucho el lugar nosotros la verdad que no teníamos mucha oportunidad de andar por esos lugares era por decirlo de alguna manera, que era como que fuéramos a otro país porque esa es la primera impresión que nos dio bueno pasamos, creo yo que tiene García, que venía aquí, y hacia arriba y nos internamos en la cordillera y llegamos a una parte en que se produjo un derrumbe y había una máquina que estaba despejando el camino y ya esto ya era de noche, entonces los buses quedaron estacionados y tuvimos que seguir caminando éramos muchas personas, por lo menos unas 100 personas iban las mamás de nuestros amigos, porque iban a cocinar ellas, llevábamos fondos, sacos de papa, de todo para pasar tres días en la montaña entonces empezamos a caminar y llegamos a una parte que se produjo una dibujación. se el camino se dividió, entonces hacia el lado izquierdo se produjo, era un camino largo, unos 200 metros, poco más. Y al lado derecho era, era un camino que bajaba, había un estero y había un puente. Entonces el grupo se quedó esperando y nosotros fuimos a explorar por este camino, que a mitad de camino comenzaba una Alameda, los álamos prácticamente se topaban arriba. Era muy grande y se veía bien iluminado el lugar. Así que la gente nos, nos quedó esperando. Nosotros comenzamos a caminar, éramos como 10 amigos, contando chistes, qué sé yo, lo típico de los cuando es cabro. Cuando en esa.. en eso sucede que, que detrás de. Perdón, detrás de unos árboles aparece un ser. Yo digo un ser porque era, se notaba a la distancia que era muy alto. Tenía extremidades como nosotros, cabeza, tronco, brazo, piernas Y salía detrás del, del árbol y como que no observaba. En eso se escondió y nadie quiso hablar por no quedar en ridículo. Así que seguimos caminando y cuando vuelve a aparecer, y aparece otro un poco más lejos, pero los árboles del frente ya de la alameda en sí. Y de ahí empezamos a comentar, mira, viste, sí, mira, mira, ya hay uno, mira, ya está el otro, y qué sé yo, y ya, ya, ya nos pusimos nerviosos, y ya. Entonces se vuelven a esconder. ¿Y, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uno de los muchachos que anda dijo, sigamos caminando nos empezamos a dar dos pasos cuando aparecen nuevamente los mismos y, y, y nosotros mira, mira el de acá, mira, el de allá mira, mira, mira y cuando en eso miramos hacia el lado y a unos cinco o seis metros no habrá sido, sale el otro y saltó saltó y cayó como una ranita pero era de mi porte o sea si este ser se separaba fácilmente medía unos tres metros entonces ahí quedó la grita era ahí ya el pánico todos gritando todos corriendo yo me acuerdo que, que andaba con mi mochila y con la mochila de una amiga y también a ti a salir corriendo pero pero algo me dijo no no no esto no existe, esto no es real, estas cosas no existen, y, y me, me devuelvo. Me devuelvo y nos quedamos observando, los dos. Y ahí fue que lo vi ya plenamente, o sea, este ser tenía, era completamente negro. Eh, como decía, cabeza, tronco, extremidades, muy alto, y completamente negro completamente negro pero sus ojos era otro negro y sus ojos eran grandes y terminaban como un punto lo que también me llamó la atención eran sus manos que eran largas como que no era como nosotros sino que si, si, si tenía dedos eran muy largos así mire así y esto acá nada más. Y, y largo entonces sucede que, que me dio la impresión de, que, de que, que puede haber tenido algún traje, algún tipo de traje. Me dio esa impresión. A lo mejor no es así. Lo que sí me llamó la atención que no que eran sus ojos grandes, no tenían oreja, nariz, boca. Su cabeza era como alargada. Así. Y ahí observo a mi alrededor y, y veo que estoy solo. Entonces me entra el pánico, el miedo y salgo corriendo. La gente que nos estaba esperando vieron al grupo que venía corriendo pensaban que venían los perros detrás de nosotros. Y empezaron a contar lo, lo que vimos. Y en eso llego yo al grupo corriendo también y contando la experiencia. Eh, traumatizado, eufórico con miedo lógicamente y estábamos en eso justamente cuando nos rescatamos que faltaban dos, no, dos amigos y no estaban ¿y qué pasó? y fue en ese minuto que nos dimos cuenta que aparecen pero aparecen en el otro camino no en el camino que habíamos entrado nosotros sino en el otro camino y claro no venían bien entonces este cabrón le decíamos piola a nosotros, que era muy piola. Y él decía, piola, piola, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te pasó, piola? Y, y decía, no sé, no sé. Yo lo único que sentía electricidad, sentía electricidad. Y nada, nada, pero a la fecha, a la fecha él tiene problemas. Problemas de alcoholismo, eh, como que no pudo nunca superar esto. Y los otros muchachos eh, aceptan el tema, o sea, reconocen. Reconocen, no niegan esta experiencia, no la niegan. Pero tampoco quieren tocar el tema, no quieren hablar el tema. De hecho, esto sucedió en el año 88 y, y muchos años después vinimos recién a hablar esto. ¿Por qué? No sé, no lo sé. Eh, entonces eh, es, es una cosa que, que lo marca uno lo ¿qué edad tenías ahí tiempo. tú? yo tenía 16 o 17 años 16 o 17 años entonces ahí se da cuenta uno de que estas cosas son reales y, y ahí entiende uno a la cantidad de gente que, que ha vivido experiencias y empatiza con, la, con las personas. Perfecto. Nos quedamos con tu testimonio entonces. Te quiero agradecer, Jorge, el, el que nos haya eh, compartido tu, tu vivencia y tu experiencia.